Hola a todos, bienvenidos a este tercer tema del módulo 3 de Construcción Naval 4.0. En este tema lo que vamos a abordar es el uso e implantación en el sector naval de la industria Internet of Things o IIOT. Cuando a principios de, de la década de los 90 se replanteaban cómo sería la computación del futuro, lo que se, lo que se planteaba son sistemas de software y hardware que combinados Trabajarían de una forma omnipresente en todo el sistema sin que ningún usuario notara su presencia. Y un poco en esa línea es hacia lo que hemos llevado estas nuevas tecnologías de Internet de las Cosas. Ya que Internet de las Cosas se basa en la interconexión digital de los distintos objetos mediante Internet. Algo que es transparente para el usuario y el usuario solo percibe aquellas cosas, que, la información que necesita. Pero realmente Internet de las cosas, esta industria Internet of Things, no es una revolución tecnológica en sí, ya que lo que está utilizando son siempre son desarrollos tecnológicos de otros propios campos, sino lo que confiere es una revolución en la forma de cómo se hace negocio, cómo se hace esa información posibilitada gracias a las nuevas tecnologías. De esta definición genérica vamos a tratar de ver cómo sería su uso y su implantación en el sector naval debido a las peculiaridades que él tiene. Primero, cuando estamos viendo la aplicación del IoT a la construcción naval, lo que nos planteamos es cómo se aplican esas tecnologías para conseguir una fabricación conectada. La idea es que compartamos la información generada en los distintos talleres, empresas, operarios que vamos a tener a lo largo de todo el proceso productivo para crear un entorno colaborativo en el que podamos sincronizar toda esa información y optimizar el proceso completo de construcción de un buque o plataforma. Para eso lo que vamos a aprovechar son todas las capacidades tecnológicas que tenemos actualmente con todas estas nuevas tecnologías y tratar siempre que la persona se centre en la tarea que tiene que realizar y evitar todas aquellas tareas que no tienen un valor añadido. De tal forma que el sistema debe proporcionar la información que necesita en cada momento y además analizar esa información que tenemos para dar predicciones a futuro de cómo se comportará el sistema. ¿Cuál es el reto en el sector naval? Realmente el reto en el sector naval en este campo es la gestión de toda la información que tenemos. Ya que lo que tenemos es un sistema muy heterogéneo, muy disperso de fuentes de información, desde proveedores de distintas empresas, proveedores de equipos, proveedores de material, distintos tipos de operarios, sistemas automatizados, sistemas manuales que conviven simultáneamente. Y además nos encontramos con que las herramientas normalmente utilizadas están más enfocadas a la gestión del producto y no tanto a la gestión de la producción y normalmente no están interconectadas entre sí. De esta forma lo que buscamos en una plataforma de IoT es la integración de todo ese sistema de información buscando sincronizar la información que tenemos en el ERP de la planificación de los recursos empresariales, la que tenemos en el PLM donde tenemos toda la información del ciclo de vida del producto. Y los sistemas de producción automática, como es el MES, y de automatización y control en planta, por los sistemas menos automatizados, y aglutinarlos bajo una única plataforma que permita compartir información. Además, a lo característico de este tipo de sistemas es que la movilidad está implícita en el mismo. Es decir, un entorno IoT se plantea, agnóstico de la plataforma que vamos a hacer visualización, de tal forma que podemos utilizar desde tablets, móviles, gafas de la edad aumentada, sistemas que permitan visualizar de aquella forma sencilla los datos que necesitamos en cada momento, bien sea una pantalla de control en un taller, bien sea unas gafas de visualización de la edad aumentada para verificar o comprobar si la construcción es igual que lo que tenemos proyectado o no, o cualquier sistema que tenemos en cada momento. Además lo que vamos a buscar es siempre sensorizar, recopilar toda la información de cara a poder aglutinarla y extraer el conocimiento que necesitemos del proceso. Solo a través de ese conocimiento y esa predicción del comportamiento futuro podremos llegar a una utilización global del sistema. Entonces, lo que se realiza la IoT y esa aplicación se torna vale es tratar de mejorar el proceso constructivo del buque en su conjunto de una, de una forma holística para mejorar cada una de las partes a través de esa influencia que tenemos sobre el producto final. Para ello es necesario que la información fluya tanto aguas arriba como aguas abajo entre los distintos socios o componentes del proyecto. Además lo que tenemos que buscar es que cada persona conozca a priori toda la información que necesita y además tenga esas predicciones a futuro de cómo va a suceder y cómo se va a comportar el trabajo que está realizando.